¿Ya se quitó? Listo, creo que ya estamos conectados Bueno Bienvenidos, buenos días para todos. Mi nombre es Lady, yo soy terapeuta de rehabilitación pulmonar de la Fundación Demológica Colombiana. El día de hoy vamos a realizar nuestra sesión de ejercicio eh, que estamos acostumbrados a realizar cada semana por medio del en vivo de Facebook. Recuerden que estas clases van a estar eh, dentro de nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. Eh, hoy estuvimos un poco... Mmm, Lejos de la hora de inicio por el tema, de, por el tema del webinar que tuvimos eh, muy interesante hoy en la mañana. Entonces les pedimos esculpa, disculpas por la tardanza para el inicio de la sesión, pero bueno, ya, ya estamos todos. Eh, el día de hoy vamos a, a realizar nuestra sesión de Aerobol, que es una sesión muy interesante de ejercicio aeróbico, obviamente enfocado a pacientes con enfermedad pulmonar. Eh, recuerden que aquí no solamente tenemos pacientes o asistencia de pacientes de la Fundación Demológica Colombiana, sino que también eh, tenemos pacientes de otros países, de otras ciudades, de otras instituciones, personas que nos siguen en Facebook, en YouTube. Obviamente a todos les damos la bienvenida. Eh, con mucho cariño hacemos estas sesiones para la salud de todos. importante es que ustedes no se queden quietos en casa. Y que recuerden que la cuarentena no es sinónimo de sedentarismo, sino que al contrario, es sinónimo de que todos estemos muy activos, pero desde nuestras casas. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar entonces nuevamente. Eh, ya se van conectando. Tenemos 21 personas en este momento, 25. Bueno, les decía, entonces la idea de, de hoy es hacer una sesión aeróbica Vamos a incluir ejercicios no solamente eh, de la parte cardiovascular, sino también ejercicios, algunos ejercicios como de tonificación, ¿listo? Entonces, para esto es importante que tengamos ciertas recomendaciones como en todas las sesiones. Eh, vamos a hacer solamente uso de un balón, entonces si ustedes de pronto en sus casas tienen un balón del que sea, puede ser una pelotita de caucho, un balón de fútbol, lo importante es que sea un balón para poder, eh, poderse ayudar en la sesión, pero si no cuentan con un balón lo pueden hacer con cualquier otro objeto, ¿listo? Preferiblemente un balón. Um, después de haberles dado la bienvenida a todos y de esperar a que eh, todos se vayan conectando, después de haber estado en el anterior webinar, vamos a empezar a hablar eh, por qué es importante la sesión. Entonces la sesión de aerobol es una sesión que creamos, realmente no, es, eh, no tiene como un antecedente como tal, es simplemente una sesión creada eh, pensando en que todos podemos hacerla, eh, tengamos eh, o no enfermedad respiratoria, que se enfoca en mejorar por ejemplo la movilidad articular, eh, es decir, el movimiento de nuestras articulaciones, porque al quedarnos muy quietos hacemos que vayamos perdiendo los rangos de movimiento de las articulaciones. Adicional, vamos a mejorar obviamente el rendimiento cardiovascular, que es algo supremamente importante para nosotros, eh, obviamente como pacientes y como terapeutas o como trabajadores de pacientes con enfermedad eh, respiratoria vamos a mejorar nuestras habilidades motrices porque vamos a tratar de coordinar ciertos movimientos y lo que les decía acerca del tema de tonificación y fortalecimiento muscular es muy importante también trabajar esto entonces en esta sesión vamos a hacerlo de forma eh, muy leve pero adicional ustedes en otras sesiones que pueden recuerden ver desde nuestra página de facebook o desde nuestro, nuestra página de youtube van a poder encontrar una serie de videos que se enfoca también el tema del fortalecimiento muscular. Bueno, en todas las sesiones hemos hablado que hay ciertas contraindicaciones para poder realizar este ejercicio o las sesiones. Específicamente es la primera si ustedes tienen una contraindicación absoluta por parte de su médico tratante acerca de que no pueden realizar ejercicio eh, físico por alguna patología o alguna condición que ustedes tengan específica. Esto es importante que lo cumplamos, cuando ustedes les dicen que tienen una contraindicación y que no pueden hacer actividad física o ejercicio, es importante que lo tengan en cuenta y que lo lleven a cabo, entonces si en ese caso ustedes la tienen contraindicación porque de pronto tienen una enfermedad cardíaca, entonces eviten hacerla, si no, no hay ningún problema. Otra contraindicación es si tienen una enfermedad cardíaca no controlada, en otras sesiones hablábamos acerca de que por ejemplo, eh, muchos pacientes no han reclamado sus medicamentos por el tema de que eh, no han podido salir de casa o se les ha complicado por los horarios que ahora se prestan entonces no están controlando su enfermedad cardíaca por ejemplo si tienen hipertensión y no están tomando su medicamento o si tienen arritmias cardíacas o algún tema de daño de válvulas cosas así y no han estado en control o no tienen un, una, una enfermedad que esté en este momento totalmente controlada Es mejor que lo evitemos, evitemos el, el ejercicio Porque no sabemos en este momento el corazón Qué pasa si se esfuerza mucho Y obviamente en los ejercicios o en las sesiones de, de ejercicio cardio Pues eh, va a aumentar la frecuencia cardíaca Y vamos a poder tener algún, algún efecto secundario Entonces si tenemos una enfermedad control, no controlada No, ¿listo? Eh, en el último mes se han tenido de pronto desmayos hasta perder el conocimiento en su... Perdón, creo que es un problema de conexión que tenemos. Eh, les decía entonces que si nosotros de pronto tenemos algún desmayo, hemos tenido algún desmayo en este último mes, o hemos tenido un dolor en el pecho muy fuerte, hemos tenido un dolor en el pecho muy fuerte, que de pronto nos haya tocado ir a urgencias eh, o que no sepamos por qué es. Si ya sabemos la causa, que es por una enfermedad respiratoria, pues digamos que es algo controlable, no hay problema, pero si es algo que definitivamente no tenemos ni idea por qué es, también es mejor evitar el ejercicio si todavía no está indicado, ¿listo? Y por último vamos a hablar de las recomendaciones que vamos a tener en cuenta para realizar la sesión. Entonces, la primera recomendación, como siempre, es el uso del oxígeno eh, a la hora de realizar nuestro ejercicio. Si a mí me dijeron no tengo indicación de realizar ejercicio, por ejemplo, si estaba haciendo rehabilitación pulmonar con soporte de oxígeno, 2, 3, 4, 5 litros, los que sean, entonces ustedes van a hacer el ejercicio con el soporte de oxígeno que tienen indicado según su terapeuta o su médico, o si no, eh, Simplemente pues como ustedes lo venían usando en su casa, ¿listo? el segundo La segunda recomendación es, la idea es que si a esta hora ya tenían que haber tomado medicamentos Creo que hay un problema de, de señal Les voy a pedir disculpas si ustedes ven que se pausa la, el video Porque en estos días han fallado mucho las redes de internet, el wifi y en general las redes de, de los de los celulares Entonces les voy a pedir excusas si de pronto se pausa Y les pido me vayan escribiendo si de pronto se detiene mucho Es decir, entonces a esta hora ya deberían haber tomado sus medicamentos de la mañana O sus inhaladores, si es así, pues por favor eh, Y no los han tomado, entonces por favor vayan, los toman Vamos a dar unos minutos para que, los, para que lo hagan Se toman sus medicamentos eh, O se colocan sus inhaladores si es así como lo tienen indicado eh, otra recomendación es tener a la mano bebida hidratante, nosotros preferimos que sea agua, pero si a ustedes no les gusta le pueden adicionar alguna fruta eh, o la bebida que ustedes prefieran, siempre y cuando tengan hidratación antes, durante y después del ejercicio, bueno. Y una toalla, pues por el tema de que si de pronto sudan, se ayuden a secar el sudor. La idea es que a esta hora, pues obviamente ya hayan desayunado, si de pronto alguno no ha desayunado a esta hora, por favor, tómense algo eh, suave, ligero. Puede ser una fruta, puede ser eh, de pronto un queso, eh, una galleta, algo que sea un cereal, algo que nos dé energía para poder realizar la sesión. Y otra recomendación muy importante son los síntomas que ustedes deben siempre tener muy, muy, muy claros a la hora de realizar ejercicio. Es el primer síntoma, es qué tanto ahogo o qué tanta falta de aire tengo cuando hago ejercicio. Si es muy fuerte o muy severa esa, esa falta de aire, entonces lo que vamos a hacer es modularlo con los ejercicios de respiración. Durante la sesión yo voy a dejar unos eh, espacios para poder hacer ejercicios de respiración, entonces los vamos a hacer. Pero si ustedes sienten que son muy muy cortos sus espacios y deben seguir respirando, les pido lo hagan. Bueno, continúen haciendo porque es la forma de modular eh, los síntomas de cada uno. El otro síntoma es el cansancio de las piernas o de los brazos. De igual manera, si ustedes sienten que ya están muy cansados de sus piernas o de sus brazos, Bajamos la intensidad Bajamos la velocidad Y adicional nos ayudamos con ejercicios de respiración Así yo no los haga Ustedes sí los hacen eh, La otra recomendación es dolor en el pecho Si experimentan algún dolor fuerte en el pecho Que sientan que, que obviamente es algo nuevo, extraño Para ustedes por favor paren y ya no continúen el ejercicio Y la última recomendación lo que les decía El balón El balón o algún algún elemento que nos ayuda a hacer los ejercicios, preferiblemente un balón o una pelotita. Bueno, ya vamos más personitas conectadas. Les voy a nuevamente dar la bienvenida a todos. Sei Gómez, bienvenido. Sandra Castillo, la doctora Jenny Jurado. Doctora, bienvenida. Carmen Zaguío, bienvenida Carmencita, Don Germán Navarrete, ¿cómo está? Bienvenido María Elena, Elizabeth, Nubia, bueno todos son muy bienvenidos a las sesiones Recuerden que esto se hace con mucho cariño eh, Cualquier duda que ustedes tengan, recuerden nos la pueden ir dejando en el chat y desde el apoyo que tengo de la fundación, nos van a ir eh, resolviendo cualquier duda, o si de pronto durante la sesión lo puedo hacer, lo alcanzo a ver, con gusto les resuelvo la, la duda. Bueno, voy a dar unos minuticos para que alisten de pronto el balón, si no han comido algo, coman algo, y traigan el agua. ¿Listo? Yo creo que vamos a, a ir empezando. Álvaro, hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Listos? Entonces yo creo que ya vamos a empezar Yo aquí ya también tengo mi agüita Recuerden que siempre empezamos con un, con un calentamiento Entonces pues si quieren vamos a ir dando inicio ¿Listo? Les voy a colocar la música Les voy a pedir que ustedes me digan si se escucha bien o si está muy fuerte o muy suave. Bueno. Ahí ya la coloqué. Me dicen si se escucha la música y pues obviamente que me escuche yo. Que ustedes me escuchen a mí para darles las indicaciones. Me pueden ir escribiendo si se escucha la música. ¿Cómo vamos? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con eh, el calentamiento. Recuerden que nuestro calentamiento incluye ejercicios de movilidad articular. ¿Listo? Entonces, vamos a separar un poquitico las piernas al ancho de las caderas. Ahí me ven, creo que sí. Y vamos a empezar a hacer ejercicios de movilidad. Con un nuestro baloncito con una manito y hacemos grandes círculos. Perfecto. Grandes esos círculos porque acuérdense que es lo que nos va a permitir calentar las articulaciones para evitar lesionarnos. Más o menos unas 10 a 15 repeticiones. Cambiamos, grande. Perfecto. Muy bien, ¿listo? Vamos a un lado, al otro. Perfecto. Listo, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Grande. Perfecto. Si no tienen el balón o no les cabe el baloncito en una sola mano, entonces lo hacemos con las dos o solamente con las manitos, sin balón. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, ¿cómo vamos? Vamos con hombros. Muy bien. Adelante. pido excusas por el tema de la señal, ¿listo?, bueno, hay problemas de señal, discúlpenme, bueno, vamos a continuar, calentamiento, atrás los piecitos, a tocar los talones, tomamos aire, botamos, Perfecto, tomamos aire, botamos, tomamos aire, botamos, muy bien, descansamos. Vamos a iniciar con nuestros ejercicios como tal, eh, les agradezco si sí, me dicen si sí, ahí me ven bien, ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a hacer los ejercicios con balón y efectivamente la mayoría son ejercicios aeróbicos, entonces les voy a pedir que ustedes cuando escuchen el, el, el pito, vamos a cambiar. Cada ejercicio va a tener la duración de 30 segundos. La idea es que ustedes modulen la velocidad, ¿cierto? Tengan en cuenta que la velocidad es dependiendo de sus síntomas y de su capacidad para hacer el ejercicio. Por ejemplo, si yo estoy haciendo el ejercicio muy rápido y ustedes sienten que para ustedes es muy rápido muy rápido hacer ese ejercicio o estar en esa velocidad, pues ustedes obviamente lo hacen en la tolerancia del esfuerzo de ustedes. Eh, si por el contrario sienten que yo lo estoy haciendo muy lento y ustedes lo pueden hacer antes más rápido, Claro, bienvenido también sea, siempre y cuando estemos pendientes de los síntomas que hablamos al inicio. Vuelvo y repito, cada 30 segundos vamos a hacer el cambio del ejercicio. ¿Listo? Cada dos ejercicios vamos a hacer ejercicios de respiración y vamos a tomar agua, porque la idea también es modularlos con la respiración. ¿Perfecto? Entonces vamos a iniciar. ¿Listo? Recuerden, 30 segundos. Entonces, llevamos nuestro balón arriba. Y acá, durante 30 segundos, tomamos aire, botamos y... Si sienten que voy muy rápido, pues bajen la velocidad. ¿Listo? Como van. Listo. Cambiamos con la otra pierna. Ya. Listo. Respiren. Todo el tiempo respirando. Tomen aire por la nariz y lo botan por la boca. ¿Cómo vamos? Ya casi. Perfecto. Respiran. Botamos. Muy bien. Otro ejercicio. Arriba y abajo. ¿Listo? Perfecto. Respiramos todo el tiempo. Todo el tiempo respirando. Ya casi. Cambiamos. Muy bien. Respiren. Perfecto. ¿Cómo vamos? Respiramos. Perfecto. Vamos a dejar nuestro baloncito y vamos a hacer ejercicios de respiración. Tomamos aire. Botamos. Tomamos aire, botamos, tomamos aire, botamos, última vez tomamos aire, botamos y tomamos agüita, agüita, perfecto, vamos con nuestro siguiente ejercicio, recuerden 30 segundos, listo, y empezamos ya, arriba, arriba, muy bien, balón se junta con rodilla, balón se junta con rodilla, contraigan el abdomen, fuerte el abdomen, respiren, listo, respiren, respiren, Cambiamos de lado. Arriba, Baloni. Respiramos. Todo el tiempo respirando. Si voy muy rápido, háganlo más lento. Listo. Arriba esa pierna. Ya casi. Listo, muy bien. Siguiente ejercicio. Respiren. Botamos. Perfecto, entonces. Boto balón y hago sentadilla. Boto balón y hago sentadilla. ¿Listo? Tomamos aire. Vamos. Atrás la cola como si hubiese un butaco y me voy a sentar en el butaco, respiro, perfecto, espalda recta, si tienen dolor en rodillas no bajen tanto, listo, vamos, respiren, todo el tiempo respirando, ya casi, Perfecto, vamos a hacer ejercicios de respiración. Tomamos aire, botamos, tomamos aire, botamos, botamos aire, tomamos aire, botamos, botamos, aire, botamos tomamos aire, botamos y tomamos agua. Perfecto, siguiente ejercicio, 30 segundos, listo, y vamos, al frente paso en triángulo, al frente y atrás, y mientras tanto, el balón gira, al frente, eso, si lo ven, triángulo, al frente, al frente, atrás, atrás, al frente, al frente, atrás, atrás, y el balón, Va con el movimiento de las piernas. ¿Listo? Respiren. Muy bien. Respiramos. Perfecto. Cambiamos. Miren el movimiento. Pierna estirada. Balón arriba. Cambiando la pierna. ¿Listo? Cambien la pierna. Únicamente subo la pierna hasta donde mis síntomas me lo permitan. Respiramos. Muy bien. Ya casi. ¿Cómo van? Descansamos, ejercicios de respiración, tomamos aire, botamos, tomamos aire, botamos, tomamos aire, botamos, nuevamente tomamos aire, botamos, perfecto, vamos a tomar agüita, ¿Listo? ¿Cómo vamos? Perfecto. Siguiente ejercicio, 30 segundos. ¿Listo? Entonces, sentadilla y arriba balón. Entonces, sentadilla, arriba, sentadilla, arriba, sentadilla, arriba. Sentadilla arriba. ¿Lo ven? Arriba. Respiren. Perfecto espalda recta, muy bien, ya casi, perfecto, descansan, respiran, muy bien, y vamos con un ejercicio lateral, listo, tomamos aire, y vamos, Brazo con pierna. ¿Listo? Al mismo tiempo. Y para el siguiente, después de la respiración, cambiamos de lado. Perfecto. Ya casi. Respiren. Ya casi. Y respiramos. Tomamos aire por la nariz. Botamos. Tomamos aire. Botamos. Tomamos aire. Botamos. Última vez tomamos aire. Botamos. Tomamos agüita y cambiamos de lado. ¿Listo? Vamos del otro lado. Tomamos aire. Atrás. Todo el tiempo. Seguido, sin parar. Muy bien. Perfecto. Recuerden que si voy muy rápido o muy lento, ustedes lo pueden modular. Cambiar la velocidad. Respiren. Muy bien. Y vamos con otro ejercicio para piernas. Entonces, vamos a hacer tijeras o estocada. Piecito adelante, atrás, bien atrás el otro en punta. El de adelante, pie totalmente apoyado. Y bajamos acá al frente. ¿Lo ven? Vamos. Si no pueden bajar tanto, cortico. Las dos rodillas se doblan. Respiramos. Doble la las dos rodillas. Respiren. Ya casi. Respiran. Ya. Cambiamos. ¿Listo? Vamos a hacer ese ejercicio respiratorio. Tomamos aire, botamos, tomamos aire, botamos, tomamos aire, botamos, agüita, hidrátense. Si tienen sudor, séquenlo. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Cambiamos de pierna. ¿Listo? Piecito atrás en punta, puntica. El de adelante totalmente apoyado. Bracitos al frente. Y bajamos. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van? ¿Listo? Respiramos. Respiren perfecto, ya entramos en calor, si ¿Sí lo sienten, muy bien, descansan, perfecto, respiramos, botamos, perfecto, ahora de lado, vayan al lado, lado, lado, pie, listo, lado, lado, pie, vamos, respiren, respiren, muy bien, con energía, que lo sientan, que lo sientan, vamos, muy bien, respiren, ya casi, muy bien, respiramos, botamos, Respiramos, botamos, respiramos, botamos, perfecto, agüita, y cuéntenme cómo van. ¿Listo? Yo ya estoy sudando, no sé ustedes, pero yo sí ya entré en calor, ¿cómo vamos? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, muy bien, perfecto, sí, yo sé que se corta la, la transmisión, discúlpenme si es así, es la señal, de verdad les pido excusas por eso, ustedes saben que fallas técnicas, pero bueno, esperen estén tomando agüita, séquense el sudor y vamos a continuar. ¿Listo? Bueno... Vamos a hacer un poquitico de trote. Entonces, tomamos aire. 30 segundos. Si lo pueden hacer trotadito, lo vamos a hacer trotadito. Si no, arriba. ¿Listo? Listo, 30 segundos. Respiren. Arriba. Muy bien. ¿Cómo van? Ya casi. Perfecto, muy bien, cambiamos, brazo al frente, pierna contraria, acá, ¿lo ven? Perfecto, muy bien, muy bien, arriba, muy bien, respiren, Profundo, profundo, movimiento grande, lo más rapidito, que soporten, que puedan, ya casi, muy bien, descansan, tomamos aire, botamos, tomamos aire, botamos, tomamos aire, botamos, tomamos aire, botamos Última vez, tomamos aire, botamos, tomen agüita, hidrátense, recupérense, ¿listo? Muy bien, vamos para punticas de pies, entonces, acá, separan las piernas no tan anchas, un poquitico, ¿listo? Y vamos, al frente como si quisiéramos hacer sentadilla, pero no lo hacemos, al frente y arriba puntas. ¿Lo vieron? Al frente, arriba puntas. Puntas de pies. Listo. Arriba. Arriba. Arriba. Arriba. Arriba. Arriba. Arriba. Muy bien. Respiren. Vamos ya casi. Muy bien, respiren, ¿cómo vamos? Listo, ahora al frente. Muy bien, respiren. Eso, respirando. Perfecto. Modulen la velocidad. Descansen. Tomamos aire. Botamos. Tomamos aire. Botamos. Tomamos aire. Botamos. Última vez tomamos aire. Botamos. Hidrátense, limpiense el sudor. Y continuamos. ¿Cómo vamos? ¿Listo? Seguimos. Entonces, jalado. lado. Uno. ¿Listo? Respiran. ¿Listo? Grande ese brazo y grande esa pierna. Perfecto. ¿Cómo vamos? Ya están súper. A esta altura ya hemos hecho un ejercicio cardio muy chévere. ¿Listo? Ya casi. Cambiamos. Botamos. Y. Muy bien. Ahora grande. Acuérdense modular la velocidad. Perfecto. muy bien, respiren, profundo y boten por la boca, ya casi, respiren, muy bien, respiramos, tomamos aire, botamos, tomamos aire, botamos, tomamos aire, botamos, ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? A ver, escríbanme a ver cómo vamos. Bueno, eh, hay personas que nos están diciendo que sienten mareo. Recuerden que el mareo también se da cuando no estamos respirando adecuadamente. Por eso es importante, uno, modular la velocidad del ejercicio de acuerdo a cómo ustedes sientan que lo pueden hacer. Y dos, Modularla con los, con, los, con los ejercicios de respiración Entonces, si no está entrando adecuadamente el oxígeno Por eso también podemos sentir el mareo Vamos a mirar si está bien el oxígeno Si estamos usando el oxígeno suplementario Miremos si está el flujo en lo que debe ser Segundo, vamos a respirar Tomamos aire profundo Muy profundo Y lo botamos muy, muy, muy lento Como si estuviésemos soplando una vela Listo durante más o menos botar los 10 segunditos. Muy lento lo botamos y lo tomamos muy profundo. Si así, aún así, estoy respirando bien, continúa el mareo, entonces paramos mejor la actividad. ¿Listo? Los demás, ¿cómo vamos? ¿Listo? Bueno, entonces, siguiente ejercicio. Al frente, arriba, al frente, arriba, al frente, ¿listo? Vamos. Si lo estoy haciendo muy rápido, me dicen, y bajamos, velocidad, ¿listo?, ¿cómo vamos?, respiren, arriba, muy bien, ¿qué tal?, listo, ahora, contraria, arriba brazo, arriba pierna, ¿listo?, vamos, contraria, uno, dos, tres, arriba, ¿listo?, si sienten mareo, cualquier otro síntoma, muy cansados, bajamos la velocidad, ¿listo?, más lento, respiramos, perfecto, ya casi, ¿listo?, muy bien, respiramos, vamos a hacer ejercicios de respiración, tomamos aire, Botamos, tomamos aire, botamos, sí, claro, si yo estoy cansada, imagínense ustedes, <ríe> muy bien, sí, todos ya estamos súper agotados. Vamos a tomar agüita, limpiamos sudor, respiremos, ¿cómo vamos?, ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Listo? Entonces, contrario. Acá. ¿Listo? Vamos, respiran. Dense cuenta que esta es una clase intensa de ejercicio aeróbico. Pero, bien nublada todos la podemos hacer. ¿Listo? Respiramos. Y vamos con el siguiente. ¿Listo? Respiren. Espero que ya les haya pasado el mareito. Bueno, entonces, pie al frente, brazo atrás. ¿Listo? Pero contrario. Dense cuenta, estoy acá, al frente, como diagonal. ¿Listo? Diagonal, vamos. Como si lo quisiera pasar por encima de la otra pierna. Brazo contrario, si ¿sí lo ven atrás. Bien, cruzado, cruzado, abro y cruzo, abro y cruzo. Muy bien. Ya casi. Muy bien, respiramos. Botamos. Tomamos aire. Botamos. ¿Cómo vamos? Arriba tomamos aire. Botamos. Tomamos aire. Botamos. ¿Listo? Hidrátense, hidrátense, por favor, hidrátense, recupérense. ¿Listo? Cambiamos de lado. ¿Listo? Cruzado. Recuerden, cruzado. Muy bien. ¿Cómo vamos? Respiren. Respiran. Muy bien. Vamos bien, ya casi, muy bien, descansen, listo, y arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, no doblo las rodillas, solamente muevo el tronco, perfecto. Muy bien. Ya casi. Si les da mareo, no bajen tanto. Acá cortico. Perfecto. Recuperémonos. Tomamos aire. Botamos. Tomamos aire. Botamos. Tomamos aire. Botamos. ¿Cómo vamos? Quiero que me escriban cómo van. María Elena dice que está cansada. Muy bien, don Ana al Mario. Muy bien, súper, súper, súper. Me alegra que estén súper. Listos, recuperaditos, vamos con nuestros últimos ejercicios. Listo. Ahora, cortico, entonces, al frente del brazo, sí. Uno, dos, tres, cuatro, ¿lo ven? Cortico, pierna semi doblada acá. Muy bien. Vamos, respiren. La que se estira es la que va al lado. La otra semiflexionadita, dobladita. Muy bien, respiren. Muy bien, vamos, muy bien. Y cambiamos. Cortica, cortica. ¿Listo? Pierna semiflexionada. Y vamos al frente. Muy bien, respiran Botamos Vamos, vamos Yo sé que podemos Ya casi, cortica pero Intensa la clase ¿Listo? Estos ejercicios aeróbicos los pueden hacer Mínimo tres veces por semana ¿Cuáles creerás que hagan ejercicio? Respiramos Botamos. Tomamos aire. Botamos. Tomamos aire. Botamos. Tomamos aire. Botamos. Descansen. Tomen agüita. ¿Qué tal? ¿Cansaditas? Bueno, yo sí estoy cansadita, pero vamos por más, vamos por más, todos damos, ¿listo? Entonces, bracitos aquí arriba, dense cuenta la posición, cojo el balón acá, atrás, levanto los codos, vamos al lado, separamos las piernas un poquitico al ancho de las caderas y vamos al lado, vamos. Cortico, ¿lo ¿ven? Siéntalo en el abdomen, fuerte ese abdomen, Vamos, vamos, respiren. Vamos. Ya casi. Perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Listo. Entonces, baloncito arriba. Muy bien. Vamos, vamos. Respiremos. Muy bien. Ya casi. Respiren. Aprovechen esos movimientos de brazos para abrir esa reja costal, esos pulmones. Muy bien. Respiramos y cambiamos de lado. Botamos. Botamos. ¿Cómo vamos? Toman aire. Botamos. Tomamos aire. Botamos. Tomamos aire. Botamos. Cambiamos de lado. Hidrátense. ¿Listo? Y cambiamos. ¿Listo? Vamos. Cortica, corticos pies, grandes brazos. Eso. Vamos, vamos, ya casi, respiren. Muy bien, ¿listo? Y vamos con nuestro siguiente ejercicio. Arriba la pierna, por debajo balón. ¿Listo, vamos? Arriba esa pierna. Muy bien. Respiren. Si voy muy rápido, bajen la velocidad. Muchos de estos ejercicios ya los hacíamos en rehabilitación pulmonar. ¿Recuerdan? ¿Listo? Respiramos. Chicos, super vamos a hacer ejercicios de respiración. Tomamos aire, botamos, tomamos aire, botamos, uf, lento, tomamos aire, botamos, botamos, botamos aire. Listo, perfecto. Hidrátense, sequen su sudor y vamos a hacer estiramientos. Listos. Bueno, yo sí estoy súper cansada, no sé ustedes, pero si lo hicieron súper bien, tienen que ya estar sudando. Y si no lo hicimos, si no estamos sudando, tenemos que, mejor dicho, meterle más energía. ¿Listo? Espero les haya gustado, vamos a hacer nuestros estiramientos. Miren, yo sí sudé, yo sí sudé. Si ustedes lo hicieron muy bien, están sudando conmigo. Listo, amores, bueno, vamos a hacer estiramientos, ¿listo? Espero ya se hayan hidratado. Perfecto, listo. Entonces, empezamos, estiramientos. Abajo la cabeza. Atrás mis brazos, listo, uno los codos al frente, debo sentir estiramiento acá atrás en el cuello, y cuento 15 segundos, muy bien, vamos, 10, 9, 8, respiren, perfecto, descansan, muy bien, listo, Bracito al frente, me abrazo y empujo atrás, Dense cuenta. Si ¿sí ven, empujo del codo hacia atrás. Que sienta estiramiento acá en el hombro. Y cuento. ¿Cómo vamos? Respiren. Eso, duro atrás el estiramiento. Perfecto, cambiamos. Al frente, me abrazo y empujo el codo. Empujen del codo, hacia ustedes. ¿Lo ven? Estiren atrás. Manito, muy bien. Perfecto. Muy bien. Descansamos. Manitos acá entrelazadas, si las ven, y al frente. De esta manera. Perfecto. Y voy a meter cabecita. Doblo las piernas un poquitico. Y atrás. Respiramos. Estiren esa espalda. Respiren. Perfecto. Descansamos. Muy bien. Ahora vamos al lado. Relájense. Cabeza mirando arriba. El manito mirando arriba. Muy bien. Estírense. Respiren. Muy bien, cambiamos despacio, manito acá en la cintura y arriba mano, muy bien, respiramos, ¿cómo vamos? Cabeza arriba, descansamos, muy bien, piecito adelante, los dos totalmente apoyados, el talón de atrás también va apoyado y voy adelante, ¿se dan cuenta?, Acá, eso, espalda recta, y estiro, que siente estiramiento detrás de la rodilla, por debajo, en la parte de atrás, respiramos, muy bien, perfecto, y cambiamos, al frente, pierna, perfecto, ¿cómo se sienten?, intensa la clase, ¿Cierto? Harto ejercicio aeróbico. Muy chévere, muy chévere. Ustedes los hacen muy bien. Perfecto. Y último, atrás. Cogemos pierna, pegamos la pierna a la otra. ¿Lo ven? Y atrás. Derecho el tronco. Deben sentir estiramiento acá. En el cuádriceps. ¿Lo sienten? Durito, vamos. Ya casi. Cambiamos. ¿Listo? Juntamos pierna. Atrás. ¿Listo? Y derechitos. Respiren. ¡Perfecto! ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Cómo se sintieron? Cuéntenme cómo se sintieron. Hidrátense, tomen agüita. Bueno, ¿cómo nos fue? Vean, yo estoy sudando. Yo sí hice mucho ejercicio hoy. Bueno, me alegra que eh, les haya gustado. Eh, la idea es que ustedes lo hagan todas las veces que, que lo puedan hacer en la semana. Recuerden que eh, hacer ejercicio en casa ayuda a que no progrese tan rápido la enfermedad pulmonar. Adicional a eso, eh, obviamente evitamos exponernos otra vez de pronto ir a urgencias. Eh, no perdemos todo lo que llevábamos haciendo ese ejercicio eh, Nos mantiene vitales, vivos, mejor dicho, hacer ejercicio Espero les haya gustado mucho Recuerden que este video lo pueden ver las veces que quieran Desde nuestra página de Facebook Lo buscan Fundación Neumológica Colombiana en Facebook Y también igual en la página de YouTube Y ahí van a encontrar todas nuestras publicaciones Espero nos sigan y estén muy conectados con nosotros Ahora vamos a hacer nuestras sesiones de en vivo Estas sesiones los sábados a las 11 de la mañana Después de que acaben las sesiones de los webinar con los doctores Entonces es información que a ustedes también Como pacientes obviamente les debe importar muchísimo Nos mantiene informados en la actualidad acerca de todo lo que está ocurriendo con el tema del COVID Y espero nada que estén ahí Los queremos mucho, los extrañamos y un abracito, nos vemos en la próxima oportunidad.